Que nos tiene esto <coughs> A ver si lo encuentra yo pienso que la <risa> eh, hay una de que vale la pena que se le dedique un comentario que es el la conmemoración de un aniversario más de la declaración universal de los derechos humanos uh, proclamada por las naciones unidas en el año 1948 como tres años después de su formación. Como un fruto de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial que fue la continuación, si se quiere, de la primera guerra, la cual dio lugar, que se celebró de 1914 a 1919 y que dio lugar a la conformación de la sociedad de naciones con el objetivo aparente o supuesto de que no se volviera a entrar en guerra, y sin embargo no sirvió de nada. A 20 años después otra vez se estaba peleando, se termina en la guerra, vienen estos juicios de Nuremberg, vienen las Naciones Unidas. Y producto de la degradación que fue llevado el ser humano durante esta guerra, eh, básicamente por el nazismo, y el fascismo, uno encarnado en Hitler y otro en Mussolini eh, las naciones acordaron votar eh, este instrumento que debo decir para los menos duchos que no es un instrumento uh, de aplicación obligatoria en el sentido de que no es un tratado, es simplemente una declaración de derechos pero se hizo con la intención de que sirvieran como parámetro, como guía para que todos los estados le dieran preeminencia a, esta, a este tema de los derechos humanos. En la República Dominicana básicamente esto encuentra una concreción a partir del año 2010. Concreción digo en el sentido de aplicación constitucional, porque aunque los derechos humanos, muchos de ellos figuraron en nuestra primera constitución y han estado siempre en la constitución, la constitución durante mucho tiempo no fue aplicable por los jueces de la República Dominicana, no fue aplicable porque en República Dominicana lo que se utilizó siempre fue el positivismo jurídico, el positivismo jurídico lo que te plantea era, era la primacía de la ley por encima de la constitución, lo que el legislador decía era la ley y el racionalismo jurídico te planteaba que los jueces era la boca de la ley. Entonces, como antecedente a esa constitución que se votó aquí en el 2010, uh, hubo una resolución, la 1920 de la Suprema Corte de Justicia, que en cierta manera aperturó el seguimiento de los derechos humanos cuando reconoció un recurso de amparo. Un recurso de amparo durante el proceso de un recurso de casación. Fíjate qué cosa tan rara se hizo en República Dominicana se estaba conociendo un recurso de casación y durante ese recurso se interpuso un recurso de amparo que no existía, no existía en momento. y a raíz de lo contenido en el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos se le dio una salida y a partir de ahí fue que se interpuso el recurso, recurso de, de amparo casación, un recurso de casación lo que pasa es que él está hablando para abogados no, no, un recurso okay. de casación <risa> es un recurso extraordinario que existe en la mayor parte de los sistemas jurídicos, que es un recurso… Es lo que conoce la Suprema Corte de Justicia. Sí, es extraordinario todo. porque no es obligatorio okay. Exacto. y básicamente lo conoce la Suprema Corte de Justicia, pero simplemente para juzgar el derecho no para juzgar los, los hechos es para decir si el juez aplicó bien o mal el derecho exactamente entonces es como un recurso de control sobre la aplicación de la ley que tiene la Suprema okay. correcto y entonces de lo que se trata es de que nosotros tenemos un catálogo de derechos uh, que se discute en academias y todo si solo los derechos humanos son todos derechos fundamentales o sí o no, hay una divergencia con relación a eso um, cada día o cada cierto tiempo se incorporan nuevos derechos eh. a partir de la segunda guerra mundial cuando se desarrolla o comienza a desarrollarse ese movimiento llamado del neoconstitucionalismo surge lo que, lo, lo que hoy se llaman derechos de tercera y cuarta generación, cosa que antes no se tenían como derechos humanos porque la, prácticamente los derechos humanos eran básicamente aquellas cosas que estaban muy relacionadas con el ser humano, pero ahora hay cosas que lo están, pero no tanto. Es lo que no, es, en es, lo, es lo que tu profesor eh, Eduardo Jorge llama derechos personalísimos. No sé si lo ha oído hablando. Claro, de, el, de, el, de esa el esa problema pregunta. de los derechos es que los derechos son una conquista burguesa. Eh, sí. de básicamente producto de la revolución francesa y los primeros derechos eran el derecho a la vida el derecho a la libertad <coughs> y el derecho de propiedad la pequeña burguesía de, de en Torona en Francia a, a la monarquía rey, y correcto. entonces no, no, no, no es el pueblo en realidad aquí. un derecho como el derecho de propiedad que no es considerado como tal porque tú puedes ah, disponer de él cada vez que tú quieras. Y una de las condiciones esenciales del un derecho de propiedad es que es su indisponibilidad. Tú no puedes disponer de un derecho de propiedad y en función de eso, Luigi Ferrayori dice que el derecho de propiedad no es un derecho fundamental. Lo que quiero confirmar o reafirmar o tratar o debatir aquí es el... La eminente importancia que tiene en cualquier país, y sobre todo en la República Dominicana, que aunque existan los derechos fundamentales en la Constitución, se haya creado un tribunal constitucional como guardián de estos derechos, como guardián de la Constitución y básicamente de la concreción de esos derechos. Esto va sumado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando existe un conflicto de derechos humanos entre la constitución de la República Dominicana y la Convención Americana de Derechos Humanos, prevalece la norma, ...que favorezca más a la persona que se ve afectada por el derecho. Aunque hay gente que piensa la que la Constitución puede, dominicana está por encima de la Convención... Y bueno, tienen, no, no, tienen eh, el mismo rango. Eh, de lo que se trata es que en virtud del principio pro cuando hay una, más de una norma que protege un derecho... Aún sea la norma de carácter infraconstitucional, esa es la que debe aplicarse porque es la que protege más el derecho que está poniéndose en juego. El principio del 74.4. Claro, cuando mucha de la gente que está aquí posiblemente no se recuerda, tú sí lo recuerdas, y, y Fulvio quizá, que antes la policía iba, un sargento cualquiera iba y te agarraba presión bien. Y el lunes era que te soltaban o te presentaban a lo que sé yo quién. La gente se podía meter a tu casa, a cualquier policía, sí, a cualquier sí, hora. Sí, semana, a cualquier, semana, a cualquier semana, gente lo detenían de sin... Eh, o se va en ninguna garantía. Hoy esas son cosas del pasado y que nosotros las vemos como normales. Pero son frutos realmente de que hay un tribunal constitucional y de que hay un Estado constitucional de derecho. todavía que, Todavía sucede. Hoy. Sí, lo, que debió de lo que debió de erradicarse, hay eh, eventos que el sistema admite como tal para negociar. Y es el caso de que yo expuse aquí y he criticado sobre la ley de derecho de autor que por el simple hecho de que una persona no asista a una. Una a una, cita. una citación, ¿Eh? a una comparecencia, a una, una, compare citación. A una citación simple uh -huh. para para hablar sobre el tema el fiscal emite una orden de arresto prácticamente. No, no, no, de conducencia, no es conducencia. No, pero lo arrestan, entonces bueno, cuando... pero eso es, una cosa es lo que dice el derecho y otra si cosa se es presenta, lo que hace, Si se presenta, si se presenta, se produce la reunión y, y, es, y sale esa libre. Esa conducencia tiene vigencia hasta que se cumpla la diligencia que ella enmarca. Cuando se cumplió, que es tu presencia en el lugar, ya, perdió vigencia. Pues mire, yo tuve que negociar y el fiscal se dio a la huida. No hubo quien... Lo admitiera, porque simplemente era que ya su presencia liberaba y permaneció hasta que no buscó cuarto con los abogados. Lo, lo, lo, a ¿Ah, lo, que no lo sometiste al tribunal disciplinario del, del Ministerio del Público. Lo tenemos. Hay dos ah. casos ya. No, pero lo que, lo que quiero es hay que ejercer los derechos. Lo que lo pasa es, es que el, el funcionario tiene es que un saber abuso. que está sometido si a Si la venda. conducencia es eso. Es un abuso. Todavía se hace ese abuso. La conducencia es... No, pero... La conducencia es para... Para, para tu él, presencia. Para, exactamente. Y punto. Llegaste sí. al lugar, sí. traído por un policía. Ya. Terminó ahí. Ya. Yo digo... Pero él no puede dar Le dieron el, prisión. Al, no a lo, a, a lo que me estaba refiriendo sí. cuando decía que un policía podía agarrarte un bien... ¿Solucionaba un préstamo? Un no, no. Para, una deuda? Agarrarte un bien para soltarte un lunes es que tú no tenías una, un medio jurídico para salvaguardar esa acción, hoy si te agarran un viernes y el domingo no te han soltado ya tú puedes interponer un recurso para que claro. te suelten, un recurso de corpus. entonces hay medios y hay recursos que protegen lo, los derechos humanos el hecho de que en un momento dado un funcionario de la justicia o del ministerio público eh, cometa un desliz y el abogado no sepa cómo enfrentarlo por medio de una acción constitucional no quiere decir que no se están cumpliendo con los parámetros que establecen los derechos humanos porque el problema es que el recurso está ahí si usted no sabe usarlo, bueno, eso es un claro, problema suyo esa, esa pero es el razón. derecho está ahí para la salvaguarda. una tarea pendiente dentro del tema de los derechos humanos son los derechos de segunda y tercera generación aunque sea referencia amado porque tienen que ver con los derechos sociales con acceso a la vivienda, con educación y todos estos temas que aunque tengan un carácter progresivo, en el sentido de que después que se admite un derecho no puede eliminarse, sino que tienen que avanzarse y mejorarse. Eh, su cumplimiento no es tal porque depende de la disponibilidad de recursos que tenga el Estado, y eso no lo fiscaliza nadie. En ese sentido, estos derechos sociales y de segunda generación eh, entran dentro de la categoría de poesía constitucional. Porque sí. algo que... Sí, algo que no tenga la ciudadanía ni las instituciones la capacidad de poderlo solventar, de poderlo vincular, realmente no tiene una aplicación eficiente. Son y eso derechos se con, sí, son derechos que no tienen uñas. Bienvenido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cumple un aniversario más y que en su preámbulo, eh, tú me puedes ayudar, decía. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los valores, ina ina y de los valores sí. iguales inalienables de todos los miembros de la familia humana. El parece? menosprecio de los sí, derechos sí. humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, Disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la, la rebelión. rebelión contra la tiranía y la, y la opresión. Así <risa>